¡Hola! Esto es Aprendiendo con Marga y hoy vamos a hablar sobre qué es el kernel, los distintos tipos de kernel que hay y en qué se diferencian. Antes de adentrarnos en qué es el kernel, tenemos que hablar muy brevemente sobre los sistemas operativos. Un sistema operativo es el conjunto de programas que le permiten funcionar a un dispositivo informático, que puede ser una computadora, una tablet, un teléfono celular, un router, un reloj inteligente o cualquier otro dispositivo electrónico que tenga un multiprocesador y utilice un sistema operativo para organizar la ejecución de programas. Existen unos cuantos sistemas operativos con distintos usos. En el mundo de las computadoras personales los más conocidos son Windows, Linux y macOS. En el mundo de los dispositivos móviles dominan Android y iOS que están basados en Linux y macOS respectivamente. Y si pensamos en otros dispositivos más raros, como una aspiradora robot o un televisor inteligente, tendrán también sus propios sistemas operativos, a veces basados en alguno de los que mencioné, a veces específicos de esa línea de dispositivos. Por lo general, si tenemos un dispositivo solo con su sistema operativo y nada más, no vamos a poder hacer cosas muy interesantes. Para aprovecharlo realmente, usamos aplicaciones de software instaladas encima del sistema operativo. Entonces, ¿para qué sirve el sistema operativo? Sirve para darle servicios a estas aplicaciones. Tareas básicas como manipular la información de nuestros archivos, configurar y utilizar la red, mostrar imágenes en la pantalla, recibir información de los usuarios y así. Y también alternar la ejecución de distintas aplicaciones. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, escuchar música al mismo tiempo que escribimos un documento. Bien, dicho todo esto, ¿qué es el Kernel? El Kernel o Núcleo es el corazón del sistema operativo. Es la pieza más importante que se encarga de las tareas de más bajo nivel dentro de las que hace nuestro sistema operativo. Cuando decimos bajo nivel, nos referimos a que cada una de estas operaciones es muy chiquita y específica. Son operaciones que de por sí solas no servirían para mucho, pero que al combinarlas con otras, terminan logrando lo que queremos. Operaciones de bajo nivel serían, por ejemplo, decidir qué aplicación tiene acceso a utilizar el procesador en cada momento o qué porción de la memoria total le corresponde a una aplicación que se está ejecutando actualmente. Y también controlar cada uno de los periféricos que forman parte del sistema, como ser la red, la pantalla, el teclado o el sonido, siempre a bajo nivel. O sea, el kernel se encarga de enviar y recibir paquetes a través de la red sin importar qué información haya en esos paquetes. Y manipula los píxeles que se muestran en la pantalla sin tener en cuenta qué representan esos píxeles. Pensemos qué sucede, por ejemplo, si queremos ver un video en YouTube. Reproducir el video es una operación muy compleja de alto nivel que está compuesta por un montón de pequeñas operaciones, algunas a cargo del kernel, otras a cargo de otras partes del sistema operativo y otras a cargo de alguna aplicación de alto nivel, como el navegador o la app de YouTube. Como el kernel controla nuestra placa de red, es el encargado de recibir cada uno de los paquetes de datos que llegan a través de Internet hasta nuestro dispositivo. Pero esos paquetes no tienen el video completo, tienen una porción muy chiquita de la información. Y para poder reproducir el video, hace falta juntar unos cuantos de esos paquetes para formar una porción de video que se pueda hacer decodificada y convertida en una sucesión de imágenes y sonidos. Ese trabajo de juntar los paquetes, decodificarlos y convertirlos en imágenes y sonidos, no los hace el kernel, sino que lo hacen bibliotecas y aplicaciones de más alto nivel. Ahora, una vez que el video ya fue decodificado, el reproductor de video va a crear cada uno de los cuadros que tienen que aparecer en pantalla. Y ahí le toca nuevamente al kernel encargarse de que los píxeles de la pantalla se actualicen para mostrar esas imágenes. De la misma manera, el audio que acompaña el video debe ser reproducido por la placa de sonido. Bueno, pero si el Kernel es el que se encarga de manipular todo el hardware de nuestra computadora, ¿qué hace el resto del sistema operativo? La respuesta depende en parte del Kernel y el sistema operativo del que estemos hablando. Pero, en general, lo que podemos decir es que el sistema operativo hace tareas de un poco más alto nivel que el Kernel, que le dan servicios a las aplicaciones finales. Por ejemplo, dijimos que el Kernel es el que maneja la placa de red, enviando y recibiendo cada uno de los paquetes de datos. Bien, pero para poder usar esa placa de red, vamos a tener que configurarla de alguna manera. Por ejemplo, si queremos acceder a una red Wi-Fi con contraseña, tendremos que ingresar la contraseña correspondiente en algún lugar del sistema. Este tipo de configuración está a cargo de otras partes del sistema operativo que no son el kernel. Por otro lado, como ya dijimos, el kernel es el que decide qué aplicación se está ejecutando en cada momento. Cuando digo momento, me refiero a una cantidad de tiempo muy cortita. Al utilizar nuestra computadora, lo típico es que estemos utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo. Un navegador con varias pestañas, un editor de texto, un reproductor de música, tal vez un juego. A nosotros nos da la impresión de que todas estas aplicaciones están ejecutándose simultáneamente. Pero lo que sucede es que el kernel les va dando a cada una un poquito de tiempo del procesador. Como el procesador puede ejecutar miles de millones de operaciones por segundo, el kernel puede dividir el tiempo de procesamiento disponible entre muchas aplicaciones distintas y aún así mantener esta ilusión de simultaneidad. ¿Cómo decide a qué aplicación le toca? Bueno, es un tema bastante complejo que va a depender del kernel, de las aplicaciones que estén corriendo, del tipo de interrupciones que generen y más. No todas las aplicaciones son iguales. Lo importante es que hay un algoritmo que decide cómo se reparte el tiempo del procesador y se encarga de que cada aplicación pueda acceder a la porción que le corresponde. Bien, hasta acá Venimos hablando del kernel en general, pero antes dijimos que había distintos sistemas operativos cada uno con su kernel. ¿Son todos iguales? No. Si bien todos los kernels cumplen su función de núcleo del sistema operativo, cada uno es diferente. Una división bastante típica que podemos hacer entre los kernels es que existen los kernels monolíticos y los kernels llamados microkernel. Un microkernel, como su nombre lo indica, es muy chiquito. El código del kernel en sí se limita a hacer lo mínimo necesario para que funcione la computadora. Y el resto de las tareas están provistas por otros servicios que se pasan mensajes a través del kernel. En nuestro ejemplo anterior de la placa de red, el driver que maneja la placa de red y se encarga de enviar y recibir paquetes no sería parte del kernel en sí, sino que sería un servicio que se comunica con el kernel. La ventaja de esta arquitectura es que si hay algún problema, alguna falla en uno de estos servicios, no causará que falle todo el kernel, sino que quedará aislada a ese servicio específico. Por otro lado, un kernel monolítico se refiere a que muchas de las operaciones que en el microkernel están provistas por servicios externos son parte del mismo kernel. La ventaja de esta arquitectura es que al no tener que estar pasando mensajes entre una y otra parte, no se pierde tanto tiempo y el tiempo del sistema se aprovecha mejor. Por ejemplo, si tenemos un sistema de archivos que está compartido a través de la red. En un microkernel, el servicio que se encarga de manejar los archivos tiene que hablar con el kernel, que a su vez tiene que comunicarse con el servicio de red para pedirle que envíe y reciba datos a través de la red. Mientras que en un kernel monolítico, el manejo de archivos a través de la red está todo dentro del mismo kernel y no hace falta enviar ni recibir mensajes adicionales. El kernel de Linux es un kernel monolítico. Y hay muchas anécdotas e historias que podríamos contar sobre eso, pero es tema para otro video. Los kernels de Windows y macOS son kernels híbridos que quiere decir que para ciertas tareas se comportan como un microkernel que les permite aislar fallas, pero algunas operaciones de mayor importancia están embebidas dentro del mismo kernel para obtener un mejor rendimiento. Los drivers de la placa de red o del sistema de archivos son parte del kernel, mientras que otros drivers menos importantes, como el de una webcam, son servicios externos que se comunican con el kernel. Como te imaginarás, el mundo de los sistemas operativos, drivers de periféricos, interrupciones, llamadas al sistema y demás, es muy amplio y podríamos hablar mucho más al respecto. Pero con esto que vimos, ya sabes qué es el kernel, para qué sirve, en qué se diferencia del sistema operativo y qué tipos de kernels hay. Espero que el video te haya servido para aprender algo nuevo. Y si tenés alguna duda o algún otro tema sobre el que quieras que te cuente, déjamelo en un comentario.